hacer vía telefónica, aunque nos queda muy pocos minutos ya eh, de programa. Eh, esto es un poquito difícil. Cuando uno tiene toda eh, esta tecnología, uno yo tengo en la oficina, ¿no? en, en su casa, eh, el, el, el, el más en su casa, la computadora, bueno, es un poco eh, difícil. Eh, pero eh, vamos a ver, el señor director, usted me avisa si no lo hacemos sí. para, para mañana. Roberto, mientras vamos a ver si podemos hacer la conexión, mencionar brevemente eh, una. O sea, que Donald Trump siempre es tema de conversación, ¿no? En todo el mundo, por lo que hace, lo que dice. Él había dado unas declaraciones. Eh, Donald Trump es quien está dando las pruebas de prensa eh, referente al coronavirus en Estados Unidos, aproximadamente 6 y 5 de la tarde. Y él mencionaba. Eh, que ya no quiere dar las ruedas de prensa porque las considera una pérdida de tiempo. Arrasó, eso fue mediante Twitter que dio esa declaración este pasado sábado antes de ayer. Él dijo que las considera una pérdida de tiempo, aproximadamente tiene una prolongación de dos horas, a razón de que los reporteros, las, eh, los noticieros, al fin y al cabo lo que hacen es que no dan la noticia verídica y... Y los acusó de incluso amarillismo, de dar lo que le conviene a ellos y no de dar la información correcta a, a los ciudadanos. Y pues precisamente él habló de eso, de que ya no quiere pues emitir las tradicionales ruedas de prensa. Esto fue a raíz de que él hizo una broma, tipo meme, no diciendo que los pacientes podrían recibir inyecciones de desinfec desinfectantes para matar el patógeno que produce el coronavirus. Eso a raíz de que pues obviamente... Que si uno se lava la mano con jabón, detiene el virus. Él dijo: Vamos a inyectarle desinfectante y pues, posiblemente se mate el virus. Esas fueron las declaraciones de bueno, Vamos a ver, vamos a ver, no, no, no, no, no. veloz. Entonces, uh -huh. 10 minutos que nos quedan del programa, hacemos contacto con Idani y los aunque hubiesen querido tener más tiempo, señor si director, pero creo que no nos va a dar el tiempo porque se nos hizo difícil tenemos programas la llamada para las 12 y 30, pero se nos ha hecho un poco difícil la conexión eh, vía SCAR con el concejal Iránis Rodríguez, desde la ciudad eh, de Nueva York, a quien le hicimos una entrevista el día pasado que estaba de visita aquí en la República eh, Dominicana. Y, y como dije, hay que mencionar que este congresista, o este pero este concejal, eh, ha sido uno de los más eh, eh, trabajadores por nuestra comunidad eh, latina. Recuerden que él no solamente trabaja por los dominicanos, aunque sí está en una demarcación donde eh, la mayoría de hispanos son dominicanos y dominicanas. Pero eh, lamentablemente no pudimos hacer el contacto a tiempo. Vamos a ver si el señor director eh, pudo hacer contacto con Idanis Rodríguez, quien es concejal de la ciudad de Nueva York. Eh, que abarca eh, eh, los, los distritos de de Manhattan eh, en, el, en la parte de Manhattan, de Washington Heights Inwood y Marble cuando no tuvimos contacto lamentablemente eh, eh, veloz, hemos llegado al final del programa eh, ya no fue la hora no, no, o sea, no vale la pena la entrevista con el concejal sino dejarlo para, para el día eh, de mañana porque llegamos al final del programa con el tema de, del Torito le decía ahorita eh, sobre lo que fue su declaración que tú presentaste de los muy atinados el Torito es un político primero es, un, es una persona que le duele su, su país le duele su ciudad eh, bonao y, y siempre ha estado claro con las cosas no importa el partido ni quién esté ahí le dice las cosas a quien tiene que decírselas así que nosotros eh, esperamos que su aspiraciones de llegar a ser senador por la provincia de Monseñor Noel se vean concretizadas, porque entiendo que va a ser un excelente trabajo, un excelente trabajo. Y yo a lo personal, independientemente de los partidos, yo abogo por la gente que yo entiendo de que va a ser un excelente trabajo. Así como dije de Siquió, lo digo del Torito, pero no lo puedo decir de esos alcaldes que han tomado la, la, esto a relajo y en medio de esta pandemia han hecho un desastre encabezando el alcalde de, de Puerto Plata, que no me merece ningún tipo de distinción, para mí es, eh, eh, hay que meterlo junto con el saco, con el famoso eh, peregrino. Lamentablemente, sí. hay que decir. Veloz, hemos llegado al final del programa. Mañana eh, tenemos un programa, te hemos invitado, estamos eh, confirmados con, también con el primer eh, congresista de los Estados Unidos, de la Número para que esté con nosotros. Hoy quisimos hacer la entrevista en esta segunda hora, pero no pudimos, con el concejal Idanis Rodríguez, pero vamos a ver si mañana lo podemos hacer. Mientras tanto, señores, miren, aunque ustedes vean que los casos han bajado aquí en San Francisco de Majorís, que las muertes han bajado, hoy no se reportó ninguna, no baje la guardia, manténgase con toda la medida de precaución, utilice su guante, su mascarilla todos los procedimientos a la hora de ir al supermercado, a la hora de usted salir, el distanciamiento social, eh, esto va a pasar, tenemos que ir adaptando hasta que perdón, haya una vacuna, eh, lamentamos eh, todas las muertes, ¿no?, que, que, que no pudieron personas que no pudieron superar esta pandemia, pero no baje la guardia, manténgase moca, manténgase con, toda la, con todas las medidas, no comencemos a, a, a olvidarnos, ah, no, que ya pasó, que eso no olvidemos de eso no no no vamos a seguir cauteloso con nuestras medidas así que a usar guante y mascarilla veloz sí así es mira a propósito de eso que mencionas de la vacuna ya este pasado fin de semana la Universidad de Oxford ah, eh, es una de las que está está pues, intentando hacer vacunas y ya gracias a Dios se agotaron las dos primeras, primeras fases de la misma y se está empezando a probar en humanos, en voluntarios, lo cual es un muy buen paso porque obviamente pues si se aplica al organismo humano es porque es posible, existe la posibilidad de que sea efectiva después de un largo proceso obviamente de pruebas porque hacer una vacuna no es nada fácil, señores, pero es una noticia súper positiva que, por supuesto, vale la pena compartir con todos, que ya se están experimentando vacunas en personas para ver si se salva, si podemos salir rápido de este coronavirus. Bueno, que no hagan como Donald Trump, que le diga a los científicos que... No. Si de... Señores, miren, no la gente inventa, no inventen, porque hubo una, una, <ríe> una, <ríe> una pandemia en la a, a principio de una pandemia de información compartida por las redes sociales, muchas ciertas, otras no, otras no pero realmente esa que dijo Donald Trump es. Eso es falso, ¿eh? Porque hay gente que se puede agarrar ese corte de él y la gente ver, oh, pero lo está diciendo el presidente de los Estados Unidos, que los detergentes y las cosas siguen para. Eh, Dios mío. Señores, Donald. llegamos al final, buen provecho. Use su mascarilla, use su guante. Todavía estamos en estado de emergencia, todavía está el, eh, eh, lo que es el toque de queda y el llamado a cuarentena. El presidente ya fue aprobado, así que hasta el 25 de este mes, eh, por 25 días más, o sea que hasta el final de este mes de mayo estaremos en cuarentena. Bendiciones, Dios le bendiga. Bye. Ha llegado el toque del mediodía, el primo Neri con su equipo estelar, actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo... Momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos